Hola amigos de AFID, yo soy Tomás Molina, magíster en comunicación transmedia y actualmente soy editor digital del periódico Vivir en el Poblado. Hoy quiero hablarles sobre la escucha social y la inteligencia de escucha, que es un término que ahora se hace muy relevante para poder eh, monitorear y para poder eh, conocer qué dicen los usuarios sea de una marca, sea de un tema específico o sea sobre, para conocer un comportamiento específico. Lo que veremos hoy quiero mostrarles es eh, lo, lo que miraremos los ítems que tendremos para hoy y es básicamente les voy a mostrar eh, un panorama actual de las redes sociales, eh, cómo ha sido su crecimiento, eh, también entender qué es el concepto de monitoreo, eh, qué es la búsqueda activa, eh, cuáles son las ventajas de la escucha social, cuáles son las características de la escucha profunda. Eh, estos factores unidos eh, generan lo que hablamos de inteligencia social. Y por último, eh, veremos un poco qué son los operadores booleanos que nos ayudan a realizar una búsqueda de acuerdo a los objetivos que tengamos como marca o como elemento de interés para la búsqueda primero les quiero mostrar un poco el panorama de cómo están las redes sociales en el mundo y también centrándonos un poco en colombia para que miremos las ventajas que tienen y la dificultad también que tiene de hacer una, un buen monitoreo de redes sociales. Quiero que veamos este primer gráfico que es un panorama eh, digital en el mundo. Eh, actualmente la población eh, en el mundo es de 7.75 7 billones de personas. Y de esa población, 5.19 tienen eh, móviles. De esos, eh, aquí pues cuando hablo de teléfonos móviles, eh, estoy hablando de teléfonos inteligentes y celulares eh, normales. Miremos acá que 4.54 billones de personas. Tienen acceso a internet, esto representa el 59% de la penetración que tiene internet en la población del mundo. Y ya centrándonos en los usuarios de redes sociales, encontramos que los usuarios activos en el mundo representan un 49%, es decir, un 3.8% de 3.8 billones de, de personas en el mundo. Aquí les muestro cómo ha sido el crecimiento. Eh, les quiero recalcar que esta investigación eh, fue elaborada por la empresa HotSuite y por la agencia We Are Social. Ellos se encargan de hacer cada año una medición de cómo es el público y cómo son los usuarios de Internet, redes sociales, eh, de forma general y de forma específica en cada país. Aquí quiero mostrarles el crecimiento digital en el mundo. En móviles fue el 2,4%, es decir, 124 millones de personas eh, accedieron a un teléfono móvil el año pasado. El aumento de... Usuarios en internet fue del 7%, lo que representa un, eh, un total de 298 millones de personas. Y usuarios activos, ese es el crecimiento más grande de estos cuatro ítems, es de 9,2, es decir, 3. 321 millones de personas que son activos en redes sociales les muestro como está este panorama para, para que conozcan un poco como cómo ha sido el comportamiento en el mundo y ya les voy a mostrar un poco cómo ha sido el crecimiento en en, eh, en usuarios en el país que es, es bien diferente tiene algunas características importantes, el objetivo es para eh, conocer eh, el potencial que tiene la escucha social a través de redes, de redes sociales, vamos con el siguiente gráfico aquí encontramos que los usuarios eh, de redes sociales en Sudamérica es del 67%, esto quiere decir que todavía Sudamérica tiene un largo trayecto por crecer en lo que vienen en los años que vienen. Y aquí podemos ver los usuarios por plataforma social. Definitivamente Facebook sigue siendo la red social con mayor con mayores usuarios. Eh, con 2.449 millones de usuarios y con amplia ventaja sobre YouTube que sigue que sigue manteniendo el segundo lugar de aproximadamente 2.000 millones de usuarios luego sigue WhatsApp luego sigue eh, Facebook Messenger aquí Instagram llegó a los mil a los mil millones de usuarios y sin duda el año pasado la plataforma digital que ha tenido un mayor crecimiento y que ha tenido una mayor relevancia sobre todo en tiempo de duración es la plataforma tiktok que es una red social que está enfocada a un público joven y tiene una dinámica de de crear interacciones a través de música y video es algo bien interesante que instagram ha tratado como de tomar algunas eh, opciones que brinda esta plataforma y ha tenido una, un gran crecimiento en el último año ahora miremos el panorama colombiano y es de eh, 50 millones de personas eh, tiene colombia y en móviles ha tenido un crecimiento del 119 perdón representa el 119 de la población de colombia es decir que son 60 millones de personas o 60 millones de móviles los que tiene colombia en este momento en cuanto a internet podemos ver como usuarios de internet son 35 millones, lo que representa una penetración del 69% y activos en redes sociales es, del 35, es de 35 millones de personas. O sea, básicamente, aquí podemos leer un poco y es que entre, inter, entre los usuarios de internet y los Usuarios activos en redes sociales es la misma población. Todo el, toda la persona que tenga eh, internet acceso a Internet en Colombia eh, es activo en redes sociales o tiene redes sociales mejor. Dentro del crecimiento podemos ver que en cuanto a móviles eh, conectados es un 3,3%. Lo que representa un 1,9 millones de personas que tienen, que adquirieron un teléfono móvil. Mientras que en usuarios de Internet, son el, el crecimiento es de 2,9%, lo que representa un millón de personas conectadas a Internet en el último año. Y. Con un gran crecimiento, eh, los usuarios activos en, en redes sociales, el crecimiento es del 11% y representa un 3,4 millones de personas. Quiero mostrarles esta plata, esta, este gráfico para que vean un poco cómo YouTube es la plataforma más usada en Colombia, superando a Facebook eh, re, recuerden que facebook les lleva amplia ventaja en el mundo en usuarios pero miren que en colombia youtube lo supera por un margen considerable ahora vamos a definir eh, qué es monitoreo y en realidad el concepto de monitoreo no se no está solo eh, enfocado al tema digital uno puede hacer monitoreo en revistas uno puede hacer eh, cuando uno habla de monitoreo de medios uno puede hacer monitoreo en periódicos en revistas eh, algo que se va que es mucho más amplio que el tema digital pero cuando nos centramos en el monitoreo digital estamos hablando y también se conoce como escucha social análisis online, análisis voz o, o de entusiasmo. También eh, se le conoce como medición de redes sociales o gestión de redes sociales. Son términos que son sinónimos al tema de monitoreo en redes sociales. La mayoría, y aquí esto es muy importante y quiero como resaltar eh, un poco como las herramientas que tenemos. Hay herramientas muy robustas que sirven para hacer monitoreo de redes sociales. Sin embargo, eh, también tenemos unas opciones gratuitas que nos ayudan eh, como, a, como a conocer un poco mejor eh, qué están opinando los usuarios, qué temas están, de, de qué temas están hablando. Y, y algo muy importante, y es que podemos acceder a múltiples redes sociales eh, con estas herramientas. ¿Cuáles son? para Cuando, cuando queremos hacer un, un monitoreo en redes, eh, bueno, aquí les, les quiero mostrar un poco qué se puede monitorear. Es medios impresos, periódicos y revistas publicaciones online, blogs, foros, plataformas de redes sociales, sitios de reseña y medios de transmisión o streaming. La importancia, y aquí quiero recalcar cuál es, qué se puede hacer, sobre qué se puede hacer un monitoreo. Y Podemos estar haciendo monitoreo sobre una marca en especial o sobre un producto en específico, estos dos puntos van más enfocados como el tema de marketing, al tema de reputación. Pero cuando hablamos de un tema, también podemos estar hablando de un tema periodístico. Eh, la escucha social sirve mucho para estar conectada con nuestra audiencia y saber de qué está hablando y si, es, si esas conversaciones... Pueden servir como insumo informativo para el medio de comunicación. El objetivo principal de la, del monitoreo es comprender de qué hablan los usuarios. Y cuando entendemos sobre qué, eh, de, sobre qué hablan los usuarios, podemos generar acciones que nos sirven eh, para trabajar nuestra marca, para trabajar un producto o para trabajar eh, un producto periodístico. Y aquí es donde entra a, a ser importante el tema de búsqueda activa. Cuando hablamos de búsqueda activa estamos hablando de tener, un, tener claro el horizonte y tener claro un cronograma de trabajo. No es simplemente eh, escuchar una vez y dejar este proceso eh, pausado. Ahora pasamos a las ventajas de la búsqueda activa y dentro de tres ítems importantes encontramos que podemos monitorear las menciones a la marca y no solo a través de menciones directas cuando el usuario utiliza el arroba y, y menciona la cuenta de la marca propia, sino que muchas veces los usuarios mencionan la marca sin eh, sin arrobar, o sin utilizar el arroba y utilizar la cuenta eh, oficial de la marca. Es por eso que es importante que no solo quedarnos en las menciones directas, que hacen frente a la marca sino que ir un poco más allá y a través del de monitoreo de las palabras que están relacionadas con la marca y la, y la mención de la marca sin, sin el arroba nos puede ayudar a solucionar una posible crisis y o conocer el sentimiento que tiene el usuario frente a la marca si tiene una queja si tiene una sugerencia o en caso tal eh, poder actuar de, de forma oportuna para evitar que este ruido se vaya eh, aumentando cada vez más. Y aquí encontramos como eh, varias plataformas, eh, hoy les voy a presentar eh, dos plataformas, pero aquí les menciono otras. Tenemos a Hotsuite, que tiene una versión gratuita y otras en versión paga, con múltiples paquetes, con múltiples opciones. Eh, esta plataforma permite trabajar en, en equipo, permite hacer un monitoreo de redes sociales, permite programar eh, todas las publicaciones en, diferentes, en las diferentes redes sociales. Tenemos otra que esta sí es especial para eh, búsqueda activa. Se llama, se, se llama Social Searcher. Básicamente funciona eh, ingresando como las palabras claves que uno quiere monitorear. Y él te hace un rastreo eh, por todas las redes sociales. Tiene aproximadamente 20 redes sociales, eh, también tiene foros, también tiene sitios web. Es una herramienta que a pesar de que es gratis, da unas de, tiene un gran alcance. Y es una herramienta eh, muy recomendada para el tema de búsqueda activa. Tenemos también el tema eh, TweetDeck, que es una herramienta de Twitter esta herramienta es específicamente para twitter eh, tenemos otra que es pues, google pero eh, a través de búsqueda avanzada podemos encontrar más en detalle como la, eh, las palabras relacionadas y el nicho específico al cual yo me quiero direccionar y por último tenemos a Brandwatch que es una herramienta eh, paga y es la más robusta de todas, que te permite hacer un monitoreo, crear alertas, eh, tiene un, un paquete de visualización de datos. Eh, esta, pues, aunque es costosa, es la más completa de todas en el tema de búsqueda activa y de escucha social. ¿Por qué es importante utilizar la escucha social? Y es primero conocer eh, qué tanto, qué tan satisfechos están los usuarios con el producto que uno tiene en el mercado, con la información que uno brinda a, a los usuarios, eh, permite entender, un entender mucho mejor eh, cómo está llegando el mensaje de la marca a tu público determinado. Y también conocer, pensando como en el futuro, es conocer qué necesidades tienen, tienen los clientes y poder hacer y poder tener como eh, ciertas ideas para generar nuevos productos, para mejorar los productos. Y, y aquí entra otro, otro término y es la gestión de reputación online y es si entre más rápido nos demos cuenta de algún cliente satisfecho, de alguna inconformidad, inconformidad un mal comentario sobre la marca, eh, mayor, eh, mayor reacción podemos tener a la hora de trabajar el momento de crisis. Entonces por eso es muy importante tener dentro del el trabajo diario eh, una escucha social constante. Y esto permite, eh, como, como ya, lo, ya lo planteaba, mejorar el servicio al cliente, resolver problemas y, y anticipar posibles crisis, mejorar el, nuestro producto o servicio, eh, monitorear a la competencia, identificar influencers y nuevos clientes para atraer. Porque no solo nos podemos quedar como en las menciones de marca, sino que también palabras que estén relacionadas con la marca eh, Conocer nuevos clientes y poder atraerlos hacia nuestra marca. Y frente a... Ya entramos como otro término que se, que se llama la escucha profunda. Y aquí estamos hablando. No, no quedarnos solo en, en palabras claves, sino que todas estas herramientas nos permiten a través de... Palabras claves, eh, hashtag, eh, menciones no directas, también geolocalización, eh, algunas herramientas nos permiten conocer los comentarios eh, a través de la geolocalización de los usuarios y esto es muy importante para, para poder eh, conocer una nueva oportunidad para atraer clientes. Dentro también les quiero hablar un poco de cómo en esta inteligencia de redes sociales eh, es importante también conocer cómo está trabajando eh, nuestra competencia. No, no es simplemente por el hecho de eh, copiar lo que está haciendo, sino que conocer qué acciones le, da, le han dado más resultados, Cómo, llega a ellos, cómo llegan ellos a los clientes y así poder entender y poder eh, llegar a ciertos clientes que todavía no están cautivos con nuestra marca. Y por último quiero presentarles de qué se trata el lenguaje booleano, que son ciertos parámetros que sirven para tener una búsqueda optimizada y que nos sirven a través de múltiples herramientas que son Google, eh, Twitter, eh, Hotsuite. Estas herramientas eh, trabajan con este tipo de lenguaje y lo que nos permiten es tener palabras, una combinación de palabras que al final nos va a se va a acomodar a los términos de búsqueda que van de acuerdo a nuestros objetivos entonces en primer lugar quiero presentarles eh, de que se, las comillas cuando utilizamos las comillas es que queremos encontrar la frase exacta cuando utilizamos la palabra AND eh, es muy importante aclarar que tiene que estar en mayúscula es porque queremos encontrar dos palabras que estén en el que, que como que cuando muestre el resultado de búsqueda estas dos palabras hagan parte de, del título de la búsqueda or estamos diciéndole que encuentre una de las dos palabras por ejemplo si estamos buscando Bogotá eh, utilizamos la palabra Bogotá y Medellín si ponemos Bogotá or Medellín nos va a mostrar una de las dos mientras que con el término and si ponemos Bogotá and Medellín solo nos va a mostrar los resultados que tengan estas dos palabras y utilizando el término not eh, este le estamos diciendo al la búsqueda que elimine el término en específico es decir puedo buscar medellín not bogotá si lo ponemos así le estamos diciendo que no me muestre los resultados que tengan la palabra bogotá esto nos ayuda a focalizar mejor los términos de búsqueda porque esto es un universo y en realidad, si no seleccionamos bien los, los, los enfoques de búsqueda, nos, puede, nos pueden dar como eh, unos resultados que son muy generales y no van acorde a nuestras necesidades como marca o como medio periodístico. Eh, les habló Tomás Molina. Espero que les haya gustado la videoconferencia. Si tienen dudas, me pueden escribir al correo tmolina.p.edu.com. Muchas gracias.